Y de la Cartagena de Indias nos venimos hasta la Cartagena de Europa, de las murallas del Caribe, pues a las murallas del Mediterráneo. Y como les dije al hablar de, de la Cartagena del Caribe, uno de los problemas más frecuentes que tienen las, las plazas fuertes, las ciudades amuralladas, son las alturas que hay en su cercanía. En Cartagena del Caribe... Hablábamos del, del cerro de San Lorenzo y el, castillo de, y el castillo de San Felipe de Barajas. En la Cartagena de España el problema está en otro lugar. Que es allá arriba, al fondo. Es el llamado popularmente Castillo de los Moros. Se dice que desde esa altura, eh, durante la guerra de sucesión... ...la artillería borbónica eh, castigó a la Cartagena austracista... ...y que por eso durante el reinado de Carlos III... ...y cuando se procedió a una nueva fortificación de la ciudad... ...se decidió construir ahí arriba ese castillo que ven. No parece muy impresionante visto desde aquí... ...pero es que eh, esta es la cara débil del castillo... ...una cara construida débil a propósito... ...es decir, la cara fuerte está al otro lado. Es la que tiene frente a Baluartado. Desde aquí se construye una cara débil con la intención de que si en algún momento el castillo cae, eh, en realidad su nombre técnico sería obra coronada, si la obra coronada cae en manos del adversario pueda ser fácilmente destruido desde la ciudad. Entre las murallas de Cartagena de Indias y las murallas de la Cartagena de Europa... ...no existe comparación posible. Allí son más de 11 kilómetros de muralla los que rodean la ciudad... ...y aquí apenas si se conservan 3 kilómetros de muralla... ...que puedan ser visibles desde el exterior. El resto está o enterrada en aparcamientos subterráneos... ...o simplemente destruida. Sin embargo, si sí hay una cosa en la que la Cartagena de España... ...puede competir con la Cartagena de India... ...si es en los cañones... ...les voy a contar un secreto... Eh, bien guardado... ...en Cartagena de Indias ...ninguno de los cañones es real... ...los cañones... ...auténticos... ...fueron tirados al mar y fueron depredados... ...mientras que en España la muralla... ...todavía... ...está artillada... ...con cañones auténticos de la época... ...y que podrían... ...por qué no disparar si se les pone en orden de fuego. Sin embargo, por ejemplo, la muralla está tapada por árboles, lo que debería ser su glacis, pues en muchos puntos es absolutamente invisible y como veremos, su estado de conservación es en muchos casos lamentable. A mi ciudad las murallas se le escapan por las costuras y en cuanto se derriba un poco, inmediatamente aparecen restos de algún momento de la historia de la misma. A mi espalda está el baluarte de Berwick, un baluarte de la época de, de la guerra de, de sucesión. Y frente, ahora a mi espalda, está el parque de artillería de la ciudad, un, ...un establecimiento militar donde bueno, donde han ocurrido... ...casi todas las cosas importantes de, y trágicas de mi ciudad... ...y que estaba dentro de la muralla, pero, de Carlos III... ...pero, ¿dónde está la muralla? ¿Qué ha ocurrido con ella? Pues hoy día las murallas no son visibles... ...porque o bien están eh, dentro de aparcamientos privados... ...o bien simplemente están enterradas... ...siguiendo de justamente debajo... ...de este patrón de, de colores que pueden ver... ...aquí en el suelo por donde voy caminando... ...y que dibujan... ...lo que eran, pues en este caso... ...un baluarte, aquí está el pico del baluarte... ...y esta sería la zona teórica... ...donde debiera encontrarse la garita... ...y un pico de un baluarte y efectivamente... ...allí detrás... ...se encuentra el parque de artillería... ...que como cuentan las viejas historias... ...pues se encontraba justamente detrás de la muralla... ...pero hoy la muralla, los cartageneros... ...hemos preferido enterrarla... ...cuando no destruirla, porque estoy convencido... ...que ese edificio de ahí enfrente... ...que está construido sobre el trazado de la muralla... ...sus cimientos o aparcamientos subterráneos... ...dudo mucho... ...que no hayan afectado o que no hayan dañado toda esta zona de la, de la muralla de tierra. Aquí se superponen la muralla de Carlos III con restos de murallas más antiguas... ...como la de Antonelli, en el Molinete tenemos ejemplos todavía de la muralla de, de Antonelli... ...pero desde luego no hay ningún plan integral de conservación de este patrimonio histórico-artístico, que si a otros lugares los convierte en patrimonio de la humanidad, a nosotros bien nos puede convertir en la vergüenza de España. Si desean saber cuál era el aspecto original de la muralla de la Cartagena de Europa, es exactamente ese que ven a mi, a mi izquierda. En este, en este lienzo, la muralla conserva todavía su configuración su configuración original. Sin embargo, los cartageneros nos hemos encargado de destrozar el aspecto de la muralla de las formas más absurdas y, en muchos casos, de forma absolutamente ilegal. Una de esas formas ilegales de maltratar la muralla pues empieza en este punto. Como ven, la muralla se conserva íntegra, por encima del cordón, eh, que es esa especie de filete redondeado de que les hablé en otros vídeos, pues se conserva perfectamente el pretil original, pero sobre él, un arquitecto de nombre que prefiero no recordar y durante el mandato de, de alcaldías, que prefiero tampoco recordar, se decidió superponer sobre ella esa esa más que dudosa construcción de, bueno, no más que dudosa, directamente, ilegal y verdaderamente grotesca, añadido de piedra rosa, cuyo sentido es eh, ciertamente, ciertamente incomprensible. Eh, la presencia de esa, de ese durante casi un kilómetro más, porque esto empieza aquí, pero sigue durante durante todo el frente avaluartado que prosigue hasta llegar a la plaza de, la, de los héroes de Cavite, eh, bueno, pues, eh, el Tribunal Supremo de la Nación decretó que era un, una construcción absolutamente ilegal, pero bueno, ahí sigue y no parece que nadie quiera cuidar esas cosas que en la otra Cartagena sí se cuidan y por la que son patrimonio... ...de la humanidad. Allá donde faltaba la parte superior de la muralla... pues ...han habido reconstrucciones eh, más afortunadas. Todo este primer lienzo de muralla que ven aquí... ...está en su estado original, pero al llegar... ...al baluarte siguiente, al baluarte que ven allí... ...su coronadura ha, sido, ha tenido que ser repuesta... ...y ha sido repuesta con materiales... ...que nos indican claramente... ...que son materiales de nueva construcción... ...particularmente dolorosa... ...es la falta de, de garitas... ...que naturalmente han tenido también que ser repuestas... Eh, ...con materiales eh, de nueva construcción... ...al fondo se ve uno de, los, uno de los flancos... ...del que ya les he hablado antes... ...el Castillo de los Moros... ...al igual que en la Cartagena de Indias en la Cartagena de Europa el mar también batía hasta, hasta el pie de las murallas no hay mejor foso que el mar decía creo que Bautista, que Bautista Antonelli pero tanto allí como aquí el ser humano ha rellenado el mar para ganarle Espacio y de hecho, fíjense cómo se ha producido este desnivel entre el plano por el que va la carretera y lo que era la base original de la muralla. Si se retirara todo el relleno que el ser humano ha echado justamente ahí, pues el mar volvería a batir. ...como en época de Carlos III... ...si se fijan, tras las pérgolas blancas que hay a mi espalda... Eh, ...podrán ver la muralla de la que hemos estado hablando... ¿no? ...la muralla de, de Cartagena... ...y esa muralla sigue, tras rodear la ciudad... ...sigue hasta llegar a, allá arriba... ...encima de ese metanero... ...al último reducto de, de la ciudad... ...tras rodear toda la ciudad y rodear el arsenal y el puerto... ...la muralla escala hasta llegar a, a ese castillo que ven ahí... ...llamado el Castillo de Galeras... ...y esto me recuerda al Cerro de la Popa de la Galera... ...en, en Cartagena de Indias... Eh, ...hasta llegar ahí el Castillo de Galeras... ...que es el último reducto de todo el sistema defensivo... ...el Castillo de Galeras está todavía a día de hoy... ...ocupado por la, por la Armada Española. El deliberadamente bajo perfil de la muralla... ...son en realidad frente a baluartado... ...murallas preparadas para resistir ataques artilleros... ...hace muy difícil que podamos contemplar de la ciudad... ...cómo la muralla trepa por toda la ladera... ...de ese monte de galeras... ...sin embargo si se fijan con atención verán como unos picos, como unos escaloncitos cada cierto tramo, que no son otra cosa que baluartes en un magnífico estado de conservación todavía, en lo que es el tramo más largo y mejor conservado de toda la muralla de, de Cartagena. La verdad que a veces me da esta pereza decir esto, porque si ese tramo ha sobrevivido, ...ha sido gracias al olvido por la zona en la que está... ...y en que los políticos no se han fijado en él... Eh, ...espero que este vídeo lo vea poca gente... ...porque si los políticos en algún momento llegasen a fijarse... ...en ese patrimonio de los cartageneros... ...muy probablemente harían con él cualquier barbaridad... ...o al menos las mismas que ya han hecho... ...con los trozos anteriores... A diferencia de Cartagena de Indias, en mi ciudad no se conserva ninguna de las puertas de la muralla porque todas fueron derribadas. Estamos justo en el punto donde se encontraba la, la Puerta del Mar, la puerta que daba al muelle y al puerto de Cartagena, que fue derribada. Ahí se ve el corte justo al llegar a ese edificio, que es el que ocupa en la actualidad el gobierno militar. Fue derribada con lo que se ganó pues un solar donde hoy se encuentra el, por otra parte, fantástico ayuntamiento de mi ciudad.